Buenas noches. ¿Qué pasa, tonto? Tu nombre, por favor. ¿De dónde me llama usted? ¿Qué me quiere preguntar? Pues, ¿qué el Claro que es un segundito que pongo el mano libre. ¿Me escuchas? Sí, pero calla que parlo yo. Entonces, en la y son y y toda la Estos días está viendo unos zapatos que te quieres comprar, ¿sí? y a de forma marca. Y el no. And it's no good. No. Vas a tener un problema. Y te lo digo por tu bien. Escúchame una cosa. Yo te voy a dar el nombre de la suerte. Pero vas a tener un problema con la gente a la con la que trabajas. Le de marcasio, que son eh. cuando llame llamas desde tu casa o desde tu teléfono y el gasto hazlo desde tu casa Sí hombre. Pero no haga el gasto a nombre de otras personas bendiciones y buenas noches